La luz, hijo. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más, en vivo y a todo color. Así es. Aquí mostrándole usando esas imágenes Preciosa. preciosas. imagen. Miren nada más. ¿A poco no estaba bonito? Lo que el señor hace. Miren a claro Las sí. mariposas. Bellas, claro bellas. Sí. Está precioso lo que, lo que estamos viendo ahorita. Miren. Así la... es. Ay, qué barba. Lu Así es de grande nuestro Así es. Madre bueno, pues y... miren, para empezar por el principio. <ríe> les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida gracias. a todos y cada uno nosotros. de ustedes. Y gracias por compartir estos videos de antemano. Les damos las gracias a todas las personitas que eh, han podido compartir estos videos. Porque son de suma importancia. Son lo creemos, ¿no? de... Reflexión, son reflexivos Así es Y en esta reflexión, miren eh, No está como título ahí Porque estamos hablando nada más de un momento de reflexión Con sus amigos Elida y Rafael Caballo Así es okay. Pero Si hay una pregunta adicional Y es bien simple, es bien sencilla Perdón. Uh -huh. ¿Quién Escúchame bien ¿Quién controla Tu vida? ¿Quién ¿Mm? controla tu vida? ¿Quién Está controlando Tu vida? Así es Tal vez eso tú no lo habías escuchado antes Es posible que sí Es posible que no, no lo sé Pero la pregunta ahí está ¿Quién Controla tu vida Si le pudiéramos poner eso como título Pues eso es ¿Quién, ¿Quién controla, controla tu, vida? tu vida? ¿Quién está controlando nuestras, nuestras vidas? Nuestras vidas Así Hace es. la pregunta ¿Quién está controlando mi vida? Si quieres Haz tu vista hacia el cielo Y dile Señor ¿Quién controla mi vida? ¿Yo o usted? Sí Sí, no, no, no. O sea, tenemos que estar bien, bien conscientes. ¿Quién controla nuestras vidas? Bien conscientes. Porque si sabemos quién controla nuestras vidas y quién la controla es el Señor, pues ya le hicimos. Claro, claro que sí. Y si no, vamos por el camino más incorrecto que pudiéramos caminar. Sí, porque si... si... Le damos la oportunidad a, a, a aquel intruso que te platiqué, pues olvídate. Ya, ya, ya, ya se. Ya va mucho. Ecos. Se perdió el control, sí. Entonces, ¿quién controla tu vida? Es bien importante. Vámonos bien a, importante. a la palabra. Eh, y vamos a estar ahí en. en Romanos capítulo 13, y vamos a ver cuatro versículos, 1, 2, 3, 4, 5, del 10 del del en adelante de Romanos 13. Bien, nos dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, que él nos, nos guíe, nos capacite y nos dé el discernimiento para poder participar y compartir de este mensaje el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el, el amor. amor amén y, y no solamente el amor que tú ames a, a, a tu pareja o tu pareja te ame a ti tu esposo tu esposo este sino que Ay, qué precioso. sea en dios ya yeah, si estás en dios bueno, pues ya va a ser mucho más fácil eh, que como pareja matrimonial. Pues se amen. Un, una vida... Se comprendan, se amen. Sí. O sea, que todo, todo, todo. Ahora, todo. para todas las parejas que están completas ahorita, porque desafortunadamente hay quienes ya han perdido una parte de su, de su pareja, Este sea esposo o esposa. Eh, Así es. Pero sí quisiéramos decir que, por la experiencia nuestra, que ya este octubre. Ya. Sí, ya. Este octubre cumplimos y cinco. Cinco, 55 años de casados. En octubre. Cinco. Ahorita no, todavía no. Ahorita estamos en los 54 todavía. Sí, así es. Pero esperamos llegar a eso y, y, y a más con amén. la ayuda del Señor. Amén, amén, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo no decirte que tú puedas seguir nuestros pasos y si ya nos ganaste, pues bueno, pues bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero que es. podamos ser ejemplo <coughs> para bendito los demás. Bendito sea el Señor. En primer lugar, pues para nuestros propios hijos. Sí, amén. En segundo lugar, para la comunidad, para eh, donde vivimos, para el barrio, para Nuestras congregaciones donde vamos a acudir, hermanos, y eh, que todo mundo así es, puede decir: Qué bonita familia, como decía cierto personaje por ahí. ¿verdad? Entonces, pero Qué que sea familia. en el Señor, que sea en el Señor. Entonces, el amor que dicen no se a nadie. No se manda a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. No se mala prójimo, así que. Y, y por eso estamos reflexionando, mi amada. Así es. Por eso necesitas compartir este video. Porque lo vas a poder ver en vivo. Pero también vas a poderlo compartir con aquellos que tú quieres y, y amas. Les vuelvo a repetir, no me interesa ningún me gusta. Me interesa que lo compartas. Sí, amén, así es. ¿Por qué? Porque al compartirlo. <coughs> Nos estamos extendiendo a más personas. Pues si nomás pones un me gusta, pues qué bueno que te gustó. Pero si ya lo viste, si no lo estás viendo, pues nomás lo pusiste de, de cumplido. O nada más por inercia. Ah, pues voy a poner un me gusta y, y yo me pongo a hacer otra cosa. Uh -huh. no, no, no, no te engañes en cuanto a eso. De un me gusta nada más por, por poner me gusta. O sea, es, eso no nos gusta y no sirve de nada. Uh -huh. Cuando tú pones un me gusta es porque realmente ya te gustó todo lo que estabas viendo y, y escuchando uh -huh. y, y que dices, señor, esto está bueno hasta para compartir y lo compartes. Ah, entonces sí. Así es. Ya, ya te gustó realmente y, y, y verdaderamente lo, lo, te gustó ¿Y porque ser? lo viste, lo escuchaste y, y tú dices... Esto tiene razón Puedes hacer un comentario también Esta reflexión sí si vale la pena compartirla uh -huh. Ok, entonces vamos al verso 11 Dice así Y esto, conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Ya está más cerca O sea El consolidar nuestra vida por pues eso era la pregunta ¿Quién controla tu vida? Uh -huh. Esa es la pregunta ¿Quién controla tu vida? Si es Dios quien está controlando tu vida Vas camino Correcto y derecho uh -huh. Claro Así es ¿Por qué? Porque miren Déjenme comentar algo Que a lo mejor si sí los he escuchado pero si no, bueno... Te lo vamos a decir ahorita. Ayer... Eh, eh, en la noche... Estábamos viendo algo... De, de los programas que a veces vemos... Y... Comentábamos... Junto con uno de nuestros hijos... Que el cristiano... Actual, el, el que está en el día de hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy en ese día, sí. no está preparado para debates. Pues no. Para debatir Palabra. la palabra de Dios. Así es. Cuando así es, así alguien es. trae otra doctrina, cuando alguien trae otro pensamiento o otro tipo de enseñanza. Exacto. Que no es la bíblica Que no es la extraída uh -huh. De las sagradas escrituras La verdadera Verdadera Así es Porque Porque por ella murieron Hombres en el pasado Así es Dieron su vida Y dieron su vida Porque la biblia estuvo por Muchos años Con candado escondida Entonces la gente era nada más por oír uh -huh. Y lamentablemente a veces oían Hasta en un lenguaje que ni conocían Exacto, entonces pues había mucha ignorancia de, Desafortunadamente así fue e Entonces Cada día que, que pasa y estamos más firmes en el Señor Estamos más cerca de lograr el objetivo de que el Señor nos diga, buen siervo eh, ha sido. Buen siervo fiel, ha sido. En mucho te sí. pondré ahora. Uh -huh. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando empezamos empezamos con poquito. Sí. Sí, sí, cuando aceptamos, pues, lo aceptamos, pero, o sea... Con mucha ignorancia todavía. Sí, sí. Pues, es, es, tenemos que, que seguir este, conociendo, empapándonos de, de, de la palabra. Ahorita, ahorita vamos a, a, a considerar desde de 1 a 100 Ahorita ya sé cuando menos, más de 20, es eh, cuando yo empecé. Sí. Y también me falta ese otro 80% más. Lo que quiere decir. Que nunca deja uno de aprender. No, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Es más, cuando yo estoy, o estamos nosotros siempre aquí ministrando. Hay, hay algo nuevo que Siempre enseñar. estamos aprendiendo nosotros mismos. El, aprendiendo Señor, más. el Señor nos da, el Señor nos da. Nomás que tenemos que. Porque primero es para nosotros. Sí. Y, y luego lo estamos compartiendo contigo. Tenemos que dar ese tiempo a, a, al Señor para que nos instruya. Exacto. Entonces, imagínese tú estar en la misma posición. Vamos juntos, vente. Súbete, Sí, Amén. Vente, vente, súbete. Por eso te digo, compártelo tú también. ¿Para qué? Para que vayamos en la misma sintonía. Sí, amén. Vayamos juntos. Súbete. Súbete. ¿Cómo? Compartiéndolo. Compartiendo, compartiendo, ¿verdad? sí, okay. claro. Claro, entonces... Vamos dice, al verso 12. 12. Entonces dice el 12, la noche está avanzada uh -huh. y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ajá, Vistan, porque vistámonos. miren, sí, miren, vistámonos. lo que vemos en los medios... Ojo, pues es una reflexión Lo que vemos en los medios No todo está bueno Lamentablemente En todas las plataformas que hay Que existen, uh -huh. no todo está bueno No En uno de los videos que estábamos Viendo Este eh, Incluso son de otros países de, del Caribe. Eh, yo me fijé... Que era un video que tenía ya varios años. Tres, cuatro años. Y vi la cantidad de visitas que tenía. Uh -huh. Pero viendo el contenido... Era para que se hubiera multiplicado por diez o por veinte o por cien veces más. Oh, sí, sí. Sí, sí, porque están muy, muy, muy buenos sus videos. Y el comentario que hicimos para nosotros... adquirir el conocimiento. A, a, a, a, anoche. Le digo, nos pasa a nosotros exactamente lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque este tipo de videos no son de los curiosos, chistosos, que que, que atraen eh, como la miel a, la, a, a sí. las abejas. No. Esto solamente es para los que les gusta Escuchar palabra de Dios Amén, así es Porque si no les gusta escuchar palabra de Dios Pues cada claro que no le va a gustar esto Pues no ¿Por no, qué? Realmente no Porque es como estar pisando los callos Y al pisar en los callos es, Ay, ay, ay no no, no, no, cámbiale mejor ¿Por qué? Porque no hay discernimiento No, no hay el discernimiento trae enseñanza. <coughs> y la enseñanza nos da crecimiento. Entonces, ¿quién está gobernando nuestras vidas? Muchos son los llamados. Más poquitos. Más poquitos. Los escogidos. Son los escogidos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? <coughs> Así es. Es por eso que si necesitamos Poner más cuidado, sí, poner más atención. Sí, de, definitivamente que sí. Que el, el, el diablo, el satanás, no nos robe la, la atención eh, en, en lo que debemos de estar porque el tiempo está más cerca. Mira. El tiempo, ay, aquí lo, te, lo te, te voy a dar un ejemplo. Ratito. Simplemente tienes el teléfono tu, en tu mano... Y mientras que tú estás en tu teléfono en la mano viendo este, este, este proyecto, este, este, esta plataforma de nosotros, y te empiezan aquí a parecer que alguien está poniendo algo en, en, tu, en, en, en, tu, en tu cadena de, sí. de, de contactos. Y si ya te distrajo, ya dejas de estar en contacto con nosotros. Sí. O oh, ya te, te quitó la, la, la atención. Por eso es bien, bien mm -hmm. importante hasta dónde nos podemos distraer aún en las cosas buenas. Veíamos eh, cuando la escritura nos enseña de que a lo bueno le llaman malo y, y, y a lo malo. Y a lo malo, bueno. Le, le llaman bueno. Uh -huh. Es que estamos en esos tiempos, mi amado. Sí. Estamos en esos tiempos, mi amada. Por eso nosotros tenemos que estar sí. re siempre reflexionando. Sí, sí. Y esa es nuestra condición, que de aquí en adelante, bueno, ya, ya empezamos a hacer varios días. Sí. Vamos a estar reflexionando, reflexionando, reflexionando, reflexionando, porque va a venir un momento en el que si no estamos listos y preparados, nos quedaremos. Así es. Entonces, mi amado, mi amada, es bien importante estar en la reflexión. Uh -huh. Estar reflexionando. Eh, Por eso dice aquí: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque uh -huh. como que estamos adormilados. Ajá, así es. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es, eh, ahora, eh, parte de esta situación Les vamos a dar un dato Preciso de lo que está aconteciendo ahorita Ajá. ¿Qué han sido las últimas leyes que se han dictado En este país y en otros también? ¿Qué, qué se dice sobre el aborto? Se está autorizando ya prácticamente por a, decreto Asesinato al, a, a, al, al bebé A, a, a un niño. bebé que está forjándose, que se está allí eh, desarrollando Ajá. y no lo quieren dejar vivir. Sí. Por un error, por una falta, por un abuso, por lo que tú quieras y uses. Entonces, si se aborda, esa criatura puede haber sido un genio. Sí. Puede haber sido alguien bueno. Sí, porque, ¿No tiene que ser un maleante? Porque nunca sabe, si sí, Así es. O no tenemos por qué pensar que pudo haber sido un maleante. No, no, no. que si iba a ser un buen predicador? ¿Un, un buen Escogí, científico? Escogido o, del o, Señor, o, sí. una, una persona que Dios la iba a utilizar. Uh -huh, uh -huh. No sabemos. No sabemos. No ¿Por qué le sabemos. cortamos la, la, la, la existencia antes de nacer? A un ser humano, sí. Eh, y, y esto lo estamos viviendo en los días, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en sí, México, no. en, en Europa y, y no sé en cuántos países más. Esto se ha multiplicado. Mundial. La verdad se ha multiplicado. El, el, el uso de, eh, de esa situación de la ideología de género que, que, que pues va a contar y contrariamente a la palabra de Dios uh -huh. y, y a la moral. A la buena educación, sí, a las buenas pues a costumbres A buena educación, ¿sí? Porque By si contra. estamos conscientes Tenemos que darnos cuenta que eso no está correcto Sí, porque lo que Dios ha hecho está perfecto Porque si tú eres una, una, una damita No tienes por qué pensar que puedes ser hombre Y si tú eres un hombre, no pues tienes por qué pensar que tú deberías haber sido mujer Así es Así es. Cuando dejamos que Dios gobierne nuestras vidas, no tenemos ese tipo de pensamiento. No. Ahora, claro. ahorita en las universidades, ya se ha estado hablando de, de este concepto: uh -huh. de que están minando, están minando en la mente de las personas, de los, los, los estudiantes, uh -huh. para que den más cabida a ese tipo de ideologías. Sí. La homosexualidad, lesbianismo y... No, no, no, no es. Todo un... lo que es contrario a Dios. Entonces sí. es, es tiempo de que reflexionemos. Ahora. Aleluya, así es. Dios ama a esas personas, Dios sí las ama. Sí, claro. Lo que no ama es lo que hacen. Su pecado, pues sí. Dios ama a los políticos, sí, sí los ama pero lo que no ama es lo que están haciendo con las, con las leyes que están dictando Así es, es, es, es si ellos vienen al conocimiento de Dios uh -huh. se van a arrepentir de lo que han, de lo que han estado haciendo Así pero tiene es. que venir al conocimiento de Dios porque si no viene el conocimiento de Dios, pues Dios no puede hacer nada con ellos tiene que venir la, la luz del Señor a sus vidas Dios es un Dios creador de cosas bellas amén él hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Amén, amén. Pero, así es. Si nosotros nos desviamos, ya no es culpa de Dios. No. Porque, no, porque la maldad existe desde el principio. Se ha tiempo al, al enemigo. Entonces, esto nomás es para que podamos reflexionar hasta dónde el enemigo ha querido dominar la mente de los seres humanos. Así es. Así, a, así en el, en el 12 nos dice la noche está avanzada. Y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y visamos las armas de la luz. Ahí, ahí está el secreto, uh -huh. mi amada, mi amado. Por eso tenemos que estar reflexionando. Y por eso esto es para compartir. No es para que me gusta y, y, y te vayas. No, no, no, no quédate, escúchalo, y ahí está, va a quedar grabado, para que si no lo pudieses ver todo completo ahorita, lo veas enseguida. Uh -huh. eh, andemos como de día. Pero andemos como de día. Uh -huh. Andemos como de día. Honestamente. Uh -huh. No en glotonerías y borracheras. Ahí está. Por eso tenemos que dejar que Dios sea quien dirija nuestras vidas. Uh -huh. ¿Por no. qué? Porque tiene la capacidad de podernos dirigir de la mejor manera. Así es. No en lujurias y lascivias. Ajá. Y no en contiendas y envidias. Porque, ¿cómo está ahorita el mundo lleno de, ¿Sí? de, de problemas, de contiendas, de envidias? de... No, no, no, no. Es una cosa tremenda. Así es. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está, o sea, por eso estamos hablando de lo que hablamos, sí. mi amada, mi amado. El cristiano es. normal, común, eh, que, que acude la, al templo normalmente los domingos o lo que va un día entre semanas también, eh, aunque ahorita pues, ha cambiado mucho esta situación. Sí, sí, por la cuestión del, del virus, eh, del COVID. Y lo que vemos en línea O lo que vemos en las plataformas que, que hay, que son muchas ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿De qué nos estamos alimentando? Uh -huh. Estamos aprendiendo Entonces eso, Si no es un buen alimento No nos puede dar crecimiento Sí, Sí, así es Entonces mi amado y mi amada Vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos, los de, la deseos de la carne que No dejes que la carne te lleve Al punto que tú no debes andar Claro, claro No lo permitas Debes estar firme Debes estar sólido, sólida Creciendo siempre en el Señor Así y es. bueno, el tema ha ido avanzando, ya llevamos 25 minutos y nos vamos a ir ahora a Corintios, Primera de Corintios. Y vamos a estar ahí en el verso 17 al 20. Escuchen bien porque les vamos a dar palabra de Dios, ¿eh? Porque yo quiero que tú crezcas espiritualmente. El primer de Corintios. Y que te hagas un guerrero para el Señor. Una guerrera para el Señor. Queremos que tú llegues a ser mejor que nosotros. Uh -huh. Sí, si nosotros estamos bien. Yo quiero que tú seas excelente. Amén. ¿Por qué? Porque Así Dios es. necesita gente dispuesta a servirle. Amén. Así ¿Tú es. quieres servirle Señor? ¿Quieres que Él sea tu guía? ¿Quieres que Él sea tu, tu, tu todo? Haz la obra de Dios también tú. Tú también puedes. Amén. Claro tú también sí. puedes. Claro no hay sí. persona que no pueda. Nada más que cuando el Señor te llame, te hagas de verdad a, a, la, a la idea perfecta de Dios uh -huh. de ser usado, uh -huh. de ser usada. Porque Dios te ama. Eso no, no me queda duda. Dios te ama. Por eso, Amén. Así si tú es. vas a ver este video, es porque Dios te ama. Si tú dejas de verlo, eres tú quien está rechazando. Uh -huh. Eres tú quien está tomando la decisión equivocada. Así es. Vamos entonces al verso 17. Dice, es el primer Corintios 6, ¿verdad? Eh, pero el que se une al Señor Un espíritu es con él Así es, en 1 Corintios 6 Verso 17 ¿Lo uh -huh. repites por favor? Sí, dice, pero el que se une al Señor Un espíritu es con él Imagínate, si, si nos unimos al Señor so, so, Somos Un solo espíritu con él Bendito sea el Señor Alabado y glorificado sea ¿Y su cómo nombre cómo tú pensar que, que, que, que Dios no va a estar contigo? Es como cuando nos unimos en amén, matrimonio. Amén, amén, amén, amén. Ya no somos más dos. La, la misma escritura nos dice que somos uno solo. Somos uno solo. Así es, amén. Yo en la parte que me corresponde, ella en la parte que le corresponde, nos amén, unimos los amén, dos. Amén. Y pues... Eh, tengamos señor. cuidado con, lo, con, con los resultados, ¿eh? Porque... Pues, <risa> te puede llenar de, de, de mucho fruto. <risa> Tranquilos, háganlo con, con cuidado. Hágalo con, uh -huh. con, con mucho cuidado. Porque. Eh, con cuidado y con mucha responsabilidad. Porque es una responsabilidad. Sí, debe haber mucho amor en eso. Así es. Ok. Verso. El 18, 18. nos dice: huir de la fornicación. Ajá. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca y aquí ya nos ha una, una enseñanza por eso les decíamos hace, hace un momento la cuestión de que hombre con hombre y mujer con mujer o, o que se mezclan y, y se hace un margallate por ahí bueno así decimos en, en, sí. allá por el rancho Hacemos un batidero ahí. Eh, eh, qué claro nos lo está diciendo el Señor Sí, aquí en su y, santa palabra. y si nos vamos tantito ahí atrás, pues, o sea, ahí en el 15 nos dicen, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, uh -huh. quitaré pues los miembros de Cristo y los uh, haré miembros de una ramera, de ningún modo. De ningún modo, de eh, ningún eh, modo. exacto. O sea, te, tenemos que estar bien conscientes y por eso el... El Señor, y, y dice, vuelvo a repetir, me, me ha impactado en cierta forma estos videos que hemos visto, son una serie de, de videos que hay, Así es, eh, que hablan de los hombres del ayer, que hasta ofrendaron sus propias los vidas. Que sus vidas? Para no dar marcha atrás. No se pueden arrepentir. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba cerrada. Y ellos estaban abriendo, abriendo para que todo el mundo la pudiera leer y entender. Y esas son las diferentes versiones que, que, que existen ahorita. Uh -huh. Esa que estamos viendo ahorita. En el principio no se escribió en español. Uh -huh. De la primera traducción que se hizo, de los originales, primero fue al inglés. Y en la iglesia después pasó al español. Pero gloria a Dios por estos hombres que pudieron hacer esas traducciones. Sí, porque bueno, en, en, en el catolicismo pues, que fue el, el, el latín. El, sí, y estaban en griego, en griego y, y en hebreo. Y, y pues. Y, pues y, y, sí. Si no estabas en, esas, eh, en esos con, con esa educación, pues no, no vas a no entender entendí, nada. No. Ahora. Y aún cuando estaba escrita de esa manera, uh -huh. las autoridades eclesiásticas que había en aquellos años sí. no querían que nadie leyera las, las no, escrituras. Porque ellos tenían sus propias este, doctrinas, sus propios dioses y eso, eso querían que la gente hiciera, entendiera. Sí, bueno, y... Lo que pasa es que, es, es que ellos quieren ser el dios. sí que, que el, Y nomás el, su palabra era la que valía. El dios principal. Eh, sí. en, entonces, ese es el, el, el gran problema del problema. Entonces, cuando se descubrió esto, pues, no, pues no. No, no, no les gustó. No, para nada. ¿Por qué? Porque la gente iba a dejar de creer en lo que habían caído al principio. Sí, sí, sí. Y eso fue lo, lo que causó que hubiera mártires. Sí, que... Que, que hubiera mártires Los, eh... que, que ofrecieron esas subidas. No, no, no. Yo no me arrepiento de haber hecho eh, eh, eh, este... Eh, eh, este, la traducción, la de, traducción esto, de, este, de este libro sí. A un lenguaje que la gente lo pueda ver sí. Lo pueda leer, lo pueda entender y, y eso es el, el punto que es bien importante Que nosotros estamos privilegiados Con tener una Biblia que sí podemos leer y entender Así es Es un gran privilegio Dándole gracias a Dios por su bendita palabra Y por esos hombres que dieron su vida Porque murieron Quemados, se, a, a los azotaron, los martirizaron, los quemaron. Sí. No, no, no, fue una cosa Pero, tremenda. Y todo no, porque no querían las autoridades eclesiásticas que había en aquellos años, que por muchos años duraron así. Estaban veladas. Con la Biblia, las, las, las primeras eh, escrituras que hubo sí. estaban cerradas. Sí, sí, sí, el, el Nuevo Testamento, el Corano. Estaban cerradas, no, no, na, nadie las podía leer, nadie las el, podía entender. En el Antiguo Testamento, más bien, sí. Sí, este, estaba velado todo, o sea, no, para nada no sabía nada. Ahora, entonces, volviendo a la pregunta, no puesta ahí, pero que o se le hicimos. ¿Quién gobierna tu vida? Uh -huh. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Quién está gobernando sí. tu vida? ¿Quién es el que te hace tomar una decisión hasta de poner un me gusta o de compartirlo? ¿Quién es el que está gobernando tu vida? Tu vida, tu vida. Es muy importante eso. Porque si tú nada más pones un me gusta, nada más como cumplido, no estás haciendo la voluntad de Dios. No. Porque el propósito es que lo compartas. Sí, que lo viste. Lo, lo Porque lo viste, te gustó y lo compartiste. Y puedes de, tú decir, tomar esa decisión, me gusta lo que están hablando, me gusta lo que están diciendo, sí. lo creo correcto y yo lo voy a compartir. Que lo veas. No es nada lo más entiendas. que te gustó. No, no, no, tienes que verlo bien, entenderlo, asimilarlo y, y ver hoy que Dios me está hablando aquí a través de... Porque un, un me gusta sin entendimiento es nada más un gusto. Sí, un es nada cumplido. más para cumplir, sí, sí. Pero este tipo de cumplidos a mí no me, no, no me interesa. ¿Por qué? No te lo desprecio si lo haces en conciencia. Pero lo que me, más me gustaría, eso sí, me, me encantaría, es que tú compartas uh -huh. los, los videos. Sí. ¿Por qué? Porque estamos tratando de dar enseñanza a través de las sagradas escrituras. <coughs> así o sea, es, Estamos amén. tratando de discernir lo que la palabra de Dios quiere para que tú y yo podamos crecer. ¿Para qué? Amén. Para amén, que amén, así es. Eh, eh, sea el Señor. Quien eh, controle, controle no, no, nuestras no, vidas, nuestras es. mentes, nuestros corazones. Porque tenemos que estar en Él para que Él pueda controlar. Porque si sí, no amén. estamos en Él, estamos fuera del Señor. fuera. ¿Cómo, cómo nos pues no, controla? No, no, no, no. Imposible. No. Y el 19 dice: Hoy ignoráis que vuestro cuerpo, vuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros, en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ok. Escúchelo bien. Lo repetimos. Uh -huh. Escúchelo bien. Y nos pregunta que si ignoramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Si lo ignoramos. Sí Porque si lo ignoramos, podemos ensuciarlo. Con adulterios, fornicaciones y con todas esas cosas Que el mundo quiere que, que tú lo hagas Y que todo el mundo lo haga Ese, ese es un proyecto eh, Con toda la mala intención De que quieren que la gente toda sea pecadora uh -huh. Para que cuando el Señor venga por su iglesia Entre más se quedan Mejor para ellos ¿Por qué? Uh -huh. Por la maldad que hay en sus mentes y en sus corazones. Así Cuando es. esa maldad está en la gente que, que, que está aplicando esas leyes y que las provocan y, las, y las, las están estimulando, es que a ellos no les interesa que tú te portes bien, que no tengas moral, uh -huh. que los niños no tengan moral, que, que los niños no, no sepan nada, que... Que, que les puedan decir Tú eres mujer, aunque sea hombre Y que, que tú eres hombre, eh, aunque sea mujer sí. Cuidado, mis amados ¿Quién está gobernando nuestras vidas? Así es ¿El maligno? No esperes nada bueno de él No Entonces, si, o, si ignoramos que nuestro cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Entonces, si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios ¿Cómo vas a andar, pues, ¿Cuál es la razón? Eh, eh, con, eh, con la situación esa de, de, de hacer lo que tú quieras? Que ya no eres hombre, que ahora eres mujer, que ahora no, ya no eres mujer, ahora eres hombre, o, o que haces tu barbaridad y media, como hay ¿Sí? tantos materiales que se eh, eh, han publicado y que están ahí para que los vean niños, y hombres, mujeres, y y, y se perviertan y todo eso no, no nos extraña nada de esto Porque venimos de ese mundo uh -huh. Pero bendito sea el Señor que un día Le conocimos Y estamos todavía en ese crecimiento amén, Queriendo fiesta, cada amén. día ser mejores Por eso yo quiero que tú seas mejor que nosotros incluso amén, amén ¿Por qué? Porque es posible Amén. Todo es, es posible. Posible. Todo es posible. Y sigue diciendo Señor aquí Señor. el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios uh -huh. y que no es nuestro. Sí. Sí. El Así Espíritu Santo es. es de Dios, no es nuestro. No, no es nuestro. Pero él quiere usar nuestra carne, nuestro cuerpo, como su templo para habitar allí, para podernos dirigir. ¿Quién está dirigiendo tu vida? Sí, por eso lo de eso del aborto, pues, o sea, están, este, contradiciendo, el, o sea, la voluntad del Señor, lo que Él hizo, lo que Él hace es perfecto, pero Amén. todo, todo, todo se está volteando al revés. Bien, hay, organizaciones que, el, hay, hay organizaciones que están invirtiendo muchísimo dinero en que eso se siga propagando, pero no hay, no hay dinero. Para que se haga la palabra de Dios más viva y real en toda la humanidad. Uh -huh. Para eso no hay dinero. Ah, no. Hay estorbo. Para, para lo malo. Hay sí. estorbo, sí. Pero para que se pregone eso, ¿no? No. no. no, no, mi hermano. No, y es eh, que el, el Satanás sabe que, que le queda poco tiempo y todo lo que él pueda acaparar uh, es, es lo que él quiere. Así es. Y nos vamos para el 20 para allá. Y Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Con eso vamos a cerrar. Amén. amén, amén. Pero vamos a entenderlo un poquito mejor. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? El sacrificio sí, de Cristo el Jesús. El sacrificio en la cruz del Calvario que dio su vida por nosotros. Dios tuvo que humanarse en Cristo Jesús. Y usó a una mujer que era virgen. Así es. Y con el que estaba desposada, la respetó. Al principio no lo entendía, pero de, después lo entendió. ¡Qué bueno! Él respetó. Uh -huh. Y tiene un nombre, María. María. La madre de Jesús. Así es, amén. Y déjame decirlo de, de esta manera, para que no me lo, vayas a, a malinterpretar. Y Jesús sí tiene una sola madre. Sí, amén. Es María. Amén. La terrenal, la que lo parió. Sí, Entiéndomelo bien, no, no, no, no es a tomarlo por un lado equivocado. Entonces, pero a María le han querido cambiar muchos nombres. Uh -huh. Para poder desvirtuar la obra perfecta de Dios. Sí, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. A María le han querido cambiar muchos nombres. Pero María tiene un solo nombre. Uno, María. Y es la madre terrenal de Jesús, porque fue ahí donde se depositó a través del Espíritu Santo la persona de Jesús. Sí, así es. Que nació, creció, se desarrolló y fue a la cruz de Calvario para que tú y yo pudiéramos tener la salvación de nuestras vidas. Así no por es. María. María fue el instrumento que Dios utilizó para que él pudiera nacer. Dios mismo se humano para poder venir a este mundo. Lo respetamos en este sentido, María. Así es. Y damos gloria a Dios porque Dios la utilizó. Como un vaso escogido. Imagínate que es como un vaso limpio usado para poner una agua que va a dar vida. Y vida en abundancia. Amén, amén, así Pero lo es. importante es el agua que te vas a tomar Amén El vaso es un instrumento María fue el instrumento Para así que pudiera es. ponerse esa agua aquí Correcto No estoy hablando más del vaso No estoy hablando más de, de, de María que, no. que fue usada por Dios Con un gran propósito Sí, amén, amén Pero cuando crucificaron a Jesús María no era ya la misma muchacha ya era una persona ya de edad porque Jesús ya tenía 33 años Sí. y tuvo hermanos y María si tenía 17 o 18 años en ese momento que, que Dios posó sobre y ella uh -huh. para que pudiera concibir el, a través del Espíritu Santo entonces Calcúlale los años que tenía María entonces cuando Jesús fue bueno. crucificado. María no se quedó como, como un vaso nada más eh, inerte ¿Y que, que no se que hizo no más viejo ni nada de eso. No, no, no, no. Ella estaba viviendo su vida. Una persona normal. Como que Jesús creció. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos falta el discernimiento. Nos falta conocer palabra de Dios. Uh -huh. Nos falta entenderlo. Amén. Así es. Para poder glorificar al Señor. Que es lo, lo, lo importante. Entonces dice aquí: Glorificad pues a Dios. En vuestro cuerpo. Uh -huh. Y en vuestro espíritu. Por los cuales. Porque los cuales son, son de Dios. Son de Dios. Amén. Somos, somos de Dios. Entonces mi amado, mi amada, Gracias, esto es señor. bien importante, esto es bien importante que nosotros podamos entender. Sí, claro. Muy importante. Por eso este tipo de, de, de programas, lamentablemente... Reflexionando en, en nuestra vidas. Por eso no son de los, más, eh, ¿común que, es? que, que de los más... que De los que más gustan. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque esto es alimento es algo, para el alma. Es, es algo serio, sí, claro. Es para crecimiento espiritual. Y yo quiero que tú lo tengas también. Y que en un momento dado, tú puedes llegar a ser mejor predicador que nosotros. Para amén, Para la, onza, así y la es. gloria y alabanza la Amén, amén, así es. Oremos. Aleluya. Padre eterno y Hablamos maravilloso. Su santo nombre, señor. No podemos más que darle gracias, Hablamos Señor, honra, por su amor, por su misericordia. Y manza, padre. Gracias, por su bendita palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por este gracias, discernimiento señor, que usted nos da para poder este compartir palabras. Señor. Gracias, mi Señor, por su grande amor. Usted haga ahora el resto, mi Dios. Por su grande misericordia, Padre mío. Del crecimiento. Sí, Señor. Del crecimiento sobre sí, esta personita que está viendo el video. Sí, Señor. Y que, hay que compartirlo, Señor. Está compartiendo sí, señor. palabras suyas. Que más personas vengan. Mi Dios. A su pleno conocimiento. Bendiga. Señor. Bendiga de una manera extraordinaria sí, a cada personita que vea sí, y comparta señor. este video. Así sea, Padre. Use, use. Este, y que toda la honra y este toda la este gloria y padre, toda la alabanza sea para por usted en la bendita palabra, Señor. Gracias por su grande amor, Señor. Su grande misericordia y sigue usando de nuestras vidas, con nos aquí. toda la humanidad, padre. Y Padre Santo. Sí, Señor. En su y te damos honra gloria ponemos, y alabanza. Señor. Y también, Señor. Sí, Señor. Extienda su mano de poder. Sí, mi Cristo. Soy todo necesitado. Su mano de poder, Señor. Los que están en los hay enfermedad. Señor. Hay adelencias. En hay problemas financieros. Enfermedades. Lo que haya, Señor, en esta vida. Los que están en cárcel, Señor, en su preciosa mano. Ponga su mano por su él, Señor. Y dele conforme a su propia necesidad, Señor. Oh mi Cristo, en el nombre de Y usted, de Padre Jesús, Santo, toque, Señor, reciba toque, toda toque honra con su mano de reciba, poder. Reciba toda gloria y toda la sí, alabanza. Señor. Y gracias por las sanidades que gracias, está haciendo. En gracias, gracias, Señor. Para pues la gloria de su nombre, Señor. En, en Cristo de Jesús. Jesús. Amén. Gracias, Padre, amén. en el nombre poderoso de su Hijo amado. Cristo Jesús Aleluya. Amén. Amén. Amén. Pues hasta aquí llegamos Mis amados Ay. Amén, así es A veces se nos Gracias por Va su... el tiempo Gracias a todas las personas que, que estuvieron Viendo en este momento y las que van a, a A verlo más adelante En la tarde, en la noche, a la hora que puedan Ahí va a estar Gracias por compartir Estos videos Y si ¿Hay algún comentario? Pues háganoslo saber. Háganoslo Así es. Saber. Ahí están los. Ahí en la misma plataforma que lo estás viendo, hay, hay manera de que tú nos lo indiques. Bendiciones. Bendiciones para todos.